La música jarocha, lo, lo que me han enseñado a mí es que es una música que, que viene de la esclavitud de México, en México, uh, es una mezcla indígena-africana-española um, y este tocamos... Lo, los, los instrumentos que tocamos son las, las jaranas jarochas que tienen ocho cuerdas, uh -huh. ¿sí? y este hay una percusión en la tarima, que es una plataforma donde uno baila. Y este, en vez de ser uno este, el centro de la música como bailadora, es más bien una percusión. Es como el latido del corazón, latido del corazón este, de la música. Y es en, en, en comunicación. ¿sí? Así que uno no puede to tocarlo ni cantarlo solo. Lo, lo necesita hacer con otro compañero. Mm -hmm. y hay este, I... Um, declaraciones y hay respuestas. Así que es una conversación, um, pero más bien habla de lo que está pasando a la gente: que es, um, lo, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es sentir amor, qué está pasando en la, la naturaleza. ¿sí? Y son mensajes también que, que muchas veces hablaban la gente que se sentía um, oprimida, que no podía comunicarse, expresarse, lo decía en el son. Se explicaba en el son, daba mensajes que esto va a pasar a esta hora en el son porque era ilegal hablarse así muy claramente. Y los instrumentos son, es, tocamos haranas de ocho cuerdas, son de, son de madera, un renquinto que es cuatro cuerdas y es la melodía, uh, tenemos un cajón que es no you know, es de, de Perú, uh -huh. you know, pero es un instrumento africano. Eh, y también tenemos una quejada que no estamos tocando hoy, pero tenemos diferentes instrumentos distintos de, de son jarocho, pero también instrumentos que, que nosotros también estamos adoptando a este tipo de música eh, como una mezcla.